Hola a todos y a todas, soy Mike Bonales, diseñador UI en Plain Concepts y hoy vamos a ver algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este canal, ya que vamos a tratar cuestiones de diseño. Más concretamente vamos a hablar sobre, sobre el tema del color y de cómo elegir una, una buena gama de colores para, para nuestro diseño. Bien, eh, vamos a ver un poquito antes el, lo que son los fundamentos de, del color, que es, bueno, son aspectos eh, básicos, pero bastante importantes. ¿no? Nosotros partimos de la base de que tenemos eh, 16,8 millones de colores para elegir al diseñar una web, app o un cartel o lo que sea. Eh, pero claro, combinar estos colores eh, es lo más complicado. ¿no? Puede ser una, una tarea una tarea complicada si no sabemos cómo cómo combinarlos, cómo tratarlos y cómo, cuál es la base de, de esos colores. ¿no? Eh, vamos a ver un ejemplo de cómo no hay que usar los colores. Este sería el caso de la web linkscars.com, donde vemos que directamente ha usado todos los colores posibles que, que había en la, en la gama cromática y bueno, el resultado es un, un, pues un desastre. ¿no? no sabes dónde mirar, hay demasiadas opciones, todo está descolocado. Bien. Entonces nosotros vamos a, a, a partir de lo, de lo básico, ¿no? que serían los colores primarios, que son los que forman los, todos los demás tonos. ¿no? Entonces bueno, pues partimos de, la, de los tres colores que son magenta, el cian y el amarillo, y todos los demás colores que vemos pues eh, son una combinación de estos tres en diferentes cantidades, brillos y, y matices. Sin embargo, en, cuando hablamos de pantallas, en la web, eh, estamos, estamos usando colores RGB, ¿vale? que son el red, green, blue, el rojo, verde y azul, y eh, hacemos combinaciones de estos tres valores. Partiendo de estos tres, Entonces, bueno, estos, de estos tres eh, primarios y, com y combinándolos, tenemos toda esta gama de colores y producimos el blanco cuando los tres eh, colores se, se combinan en su máxima intensidad. ¿no? Hablamos de intensidades de color. Eh, bueno, el sistema RGB funciona en base a adición de colores, es lo que diferencia con respecto al sistema CMYK, que es el que veíamos anteriormente. Luego tenemos dos tipos de, de colores eh, según, la, bueno, según las cantidades de rojos y amarillos que, que contienen. Hablaríamos de colores cálidos, que son los que están más cercanos al amarillo, ¿no? Los rojos, amarillos. Y los colores fríos, que contienen más, más cantidad de, de azul. Eh, combinando estas familias de colores, podemos conseguir una armonía, ¿no? una, una armonía que podemos unir, digamos, en un esquema de color. Eh, estos son los esquemas de color que vamos a, de los que vamos a hablar en este, en este vídeo, ¿no? Eh, se trata de colores que de por sí funcionan bien, eh, si los unimos unos con otros funcionan bien y, y nos dan ya una, una base para poder diseñar toda nuestra aplicación o nuestra, nuestro cartel, diseño, ilustración, lo que sea. ¿Cómo conseguimos la armonía de la que hablábamos? Pues eh, podemos utilizar eh, diferentes tipos de, de esquemas de color, más sencillos o más complicados dependiendo del número de colores, y eh, podemos partir de algo muy básico, que sería el, el esquema mono, monocromático, que consta de, pues de varios tintes, matices y saturaciones de un solo color base. ¿vale? Estos son muy sencillos de utilizar, funcionan bien, pero corremos el riesgo de que pueden convertirse en algo monótonos. Luego tenemos el color complementario, que se basa en dos colores, en lados opuestos de, de, la, de la rueda de colores, ¿no? esta rueda de colores que estamos viendo aquí. Eh, bien, pues son esquemas que son un peli más co complejos que el monocromo y pero aún así siguen siendo bastante sencillos pero eh, claro, estos tonos que vamos a elegir son muy diferentes por lo tanto hay que tener cuidado con qué colores elegimos porque pueden resultar un, una combinación fea no, no puede, puede que no nos quede bien el diseño ya que se, son justo el, uno el contrario al otro Luego tenemos eh, los análogos que, que son tres o más colores que se encuentran uno al lado del otro de la rueda de colores y bueno esto nos da esquemas de color que están, son un poco más armoniosos, no hay tanta diferencia digamos entre el color eh, que está en un extremo y el color que está en el otro y nos permite una, pues eso, una, un esquema de color bastante armónico. Luego tenemos otros tipos, como por ejemplo la triada, que, que lo que se hace es que se dibuja una, un triángulo en la rueda de, de colores y eh, seleccionamos estos colores que, que están dentro de este triángulo. Vale, pues nos daría un resultado más o menos como el que tenemos aquí. Luego tenemos eh, algo similar, pero sería el tetrádico, que, que es igual, pero con cuatro colores y bueno pues obtendríamos otros eh, colores también eh, pero en este, en este caso pues con forma de cuadrado y luego tenemos otros esquemas de color que, que pues, se llaman complementario, dividido, compuesto, luego son, hay muchos tipos pero generalmente los que más se utilizan son los, que, los primeros de, lo, de los que os he hablado. Eh, de lo que os hablaba antes, precisamente de, lo de los colores eh, eh, complementarios, eh, que, pero que son opuestos, digamos, pues hay que tener cuidado al seleccionarlos porque nos puede pasar algo como esto. Imaginaos que esto es una aplicación donde tenemos aquí el menú, aquí tenemos eh, otro menú, por ejemplo, y aquí el contenido con una serie de opciones. Pues vemos que si utilizamos dos colores que están demasiado alejados uno del otro en la gama, en, en la rueda de colores pues obtenemos algo, un resultado que, que puede ser muy, muy feo, ¿no? que nos dan ganas de arrancarnos los ojos directamente. <risa> Bien, eh, vamos a seguir con estos fundamentos del color, hablando un poquito de la psicología del color. Eh, dependiendo de qué, de qué colores utilicemos y también en la, digamos, en la cultura en la que nos movamos, pues los colores pueden significar una cosa o pueden significar otra. Nosotros vamos a centrarnos un poquito pues, en la parte, digamos, occidental, ¿no? Lo que nosotros conocemos y os voy a dar algunos ejemplos de, de dónde utilizar cada tipo de colores. Empezamos por el rojo, que como veis aquí es muy agresivo, ¿no? Es vibrante y, eh, bueno, combinado con negro puede dar una sensación de potencia, de pasión, de fuerza y bueno, también lo puedes combinar con algunos blancos, por ejemplo, o dorados para inspirar un poquito de, de amor, pasión. Pero hay que tener cuidado al utilizarlo porque es un color muy potente. Es el color, digamos, eh, de los más cálidos que existen y, y hay que tener cuidado al usarlo porque llama mucho la atención. Entonces, bueno, es mejor o usarlo en pequeñas dosis o si queremos un diseño rompedor en el que queramos que sea muy potente la, la imagen. Por ejemplo, vemos aquí este ejemplo, pues sí, ahí podemos eh, usarlo más. Sin embargo, a lo mejor para una aplicación que el usuario va a utilizar todos los días, pues no es muy recomendable meterle tanto, tanto color, tanto rojo, y hay que tener cuidado con, con esas intensidades. El naranja, pues seguimos hablando de un color cálido, pero es menos agresivo que el rojo. Eh, entonces, bueno, se utiliza mucho en, en equipos de construcción, por ejemplo, en temas relacionados con la seguridad, eh, también recuerda el otoño, eh, se, se, se utiliza mucho también para, para Halloween, por ejemplo, con el, el color que tiene parecido a la, ¿no? a la calabaza, ¿no? a la típica calabaza de Halloween, si lo mezclamos con, con el color negro. Y bueno, pues eh, la verdad es que suele utilizarse para diseños que evocan una cierta calidez ¿no? y una atmósfera divertida, eh, enérgica. ¿no? Eh, es un color que, bueno, que se utiliza bastante. Luego tenemos el amarillo, que también estamos hablando de un color cálido, y bueno, representa el sol, el calor, el verano, eh, también es el color más visible dentro del espectro de colores en RGB eh, del que hablábamos, por lo tanto llama mucho la atención, hay que también tener un poco de cuidado con, cuando lo utilizamos, y bueno, es muy llamativo, por ejemplo, cuando lo usamos con blanco, lo combinamos con el blanco o con el negro, y bueno, pues eh, igual que con el rojo hay que tener cuidado al utilizarlo porque puede resultar demasiado irritante y dependiendo para qué tipo de aplicación o para qué diseño pues es mejor utilizarlo con mayor o con menor intensidad eh, pasamos ya a los colores fríos este, en este caso sería el azul y bueno, evoca algo lo profesional ¿no? eh, es algo recuerda al cielo, ¿no? a, a, a la calma ¿no? entonces bueno se utiliza muchísimo para, para empresas, para bancos, para empresas eh, de tecnología eh, siempre pensamos en el azul como algo transparente, algo que es tranquilo como que nos da más confianza, ¿no? por eso de ahí viene que se utilice mucho para, para, para las empresas eh, ya, ya os digo es una, un color muy utilizado y eh, y sobre todo in, in, in, pues te recuerda pues algo serio, tranquilo y, y de confianza. Aquí tenemos algunos ejemplos, eh, muchas veces pues, bueno, para software, para bancos, explica mucho, etc. Pasamos al verde, que bueno, en la mayor, es el color de las plantas, no de la naturaleza, y se utiliza mucho para productos ecológicos, saludables, y, y también para, para temas relacionados con la salud. Es un color que combinado con azules, por ejemplo, y con marrones, eh, se, eh, nos da una sensación de, de naturaleza que, que es muy agradable. Entonces es un color que a mí personalmente me gusta mucho porque, ya, ya os digo, es eh, como evocar a la naturaleza y algo, algo natural y eso siempre, siempre es agradable a la vista. Eh, pasamos a un color un poco complicado de utilizar, porque el marrón puede mm, dar sensación de, de suciedad, ¿no? pero eh, utilizándolo correctamente mm, puede darnos resultados muy, muy agradables. Se usa mucho para, para moda, por ejemplo, para eh, diseños relacionados con el lujo, ¿vale? combinándolo con el blanco normalmente, se eh, suele utilizar el marrón siempre... Eh, mm, con una tonalidad que recuerda al dorado, ¿no? que es como esa, ese color que, que siempre evoca algo lujoso. Luego tenemos el púrpura, que, que bueno, es un, eh, es un color curioso porque bueno, eh, también se puede asociar un poco a la, a la eh, digamos, a, a alto standing, ¿no? a, a cosas pues, también de lujo, ¿no? Eh, eh, tenía aquí una nota apuntada que, que, bueno, que en, la antigua, en la antigua Roma eh, los ricos eran los que podían utilizar este color porque el tinte, el tinte se hacía con conchas de caracol y era muy complicado de hacerlo ¿no? entonces muy pocos se lo podían permitir y bueno esa asociación digamos que siglos después todavía se sigue, se sigue eh, teniendo se sigue teniendo porque, porque vemos muchos productos que tienen ese color púrpura y está relacionado con productos de, de lujo, de marcas de lujo. Pero, eh, sin embargo, también es un color potente, es un color con mucha fuerza y curiosamente es un tono ideal también para las eh, cosas relacionadas con niños. Los niños eh, es un color que les gusta mucho, el rosa, el púrpura, les llama mucho la atención y, y seguramente cuando te, les pones varios objetos o varios juguetes de diferentes colores seguramente vayan al rosa, al púrpura, porque se les, llama, les llama muchísimo y, y ya, ya os digo, se usa mucho para, también para, para diseños relacionados con, con niños. Luego tenemos el blanco, que, que es un color también complicado de utilizar porque puede, podemos eh, llegar a tener un diseño demasiado simplista y que quede soso. ¿no? Entonces hay que saber cómo utilizar el blanco y los diferentes tonos, las tonalidades de gris, para, para conseguir un, ton, un diseño elegante. Pero, pero bueno, gracias al, a una buena combinación podemos hacer un, una web o una aplicación que nos dé una sensación de frescura, de limpieza, que, que puede ser muy, muy potente. Se usa mucho, lógicamente, para los diseños minimalistas, eh, diseños relacionados con, con eh, diseño de interiores o de arquitectura, eh, moda, y, y bueno, es un color que curiosamente es blanco no es un color como digamos no puede dar sensación que no es un color pero como comentábamos antes es la mezcla de todos los eh, colores rgb ¿no? la adición de todos estos colores nos provoca el, el color blanco y bueno luego tenemos el justo la antítesis que sería el color negro es un también un color elegante y en este caso pues se suele asociar a algo como el poder no la, so la sofisticación eh, formalidad y bueno cada vez se usaba más eh, para los temas oscuros de, los, de las aplicaciones eh, que en los últimos años ya se ha dado, hemos, te, le hemos dado más caña digamos a ese, a ese tema y, y tenemos ya en la mayoría de las aplicaciones pues tiene sus, sus versiones en color claro y en color, en color oscuro pero bueno también se, se ha utilizado para diseños sobre ingeniería aeroespacial eh, cine también, para televisión, para productos de lujo. Es un color que, que tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? que sería eh, los, elegir los colores adecuados para mi diseño, ¿no? que es el, el, el tema principal del, de este mini curso ¿no? que estamos haciendo. Para esto tenemos varias herramientas que ya nos pueden ayudar a, a elegir estos esquemas. Eh, sirven para obtener una aproximación de lo que queremos ¿vale? pero siempre eh, eh, adaptándolo a, a la necesidad de nuestro proyecto. ¿no? Podemos hacer varias iteraciones partiendo de una base hasta que eh, encontremos la combinación perfecta que, que nosotros necesitamos. Eh, bueno tenemos varios eh, tipos, eh, tenemos por ejemplo eh, color space, eh, colors, colors, que es un poco raro ¿no? pero es que es así Luego tenemos Colors eh, Moodly, que se llama, y Happy Hues. Estas e webs, la ventaja que tienen es que nos ofrecen eh, colores que ya sabemos que tienen armonía, que son coherentes unos con otros y que lo, lo utilizan muchos diseñadores. De hecho, pues, eh, son los propios diseñadores los que suelen subir estos, estos esquemas. ¿no? Empecemos por, por Color Space. Bueno, pues esta herramienta. Eh, con esta herramienta elegimos un color primario, digamos que es el color que, vamos a, que va a predominar en nuestro diseño y eh, luego nos ofrece una, automáticamente nos genera una, una paleta de colores relacionadas con este color que podrían funcionar, entonces bueno, nosotros navegamos por estas paletas de colores y elegimos la que mejor creemos que se puede adaptar a nuestro producto. Este es el que os comentaba antes, ¿no? que tiene un nombre tan gracioso. Y eh, bueno, igual, genera de forma aleatoria un esquema de color. Este eh, es mucho más aleatorio porque basando, me parece que era pulsando en es, en la tecla espacio, eh, te genera una, una gama de colores y tú a partir de ahí, pues si te gusta esa puedes elegir y si no, pues vas eligiendo diferentes gamas hasta que encuentras una que te, que te que guste más. En el caso de Moodly, pues bueno, igual eh, es parecido al, al que comentaba antes, nos permite elegir un color base y luego a partir de ese generar un esquema de colores que, que sabemos que va a ser armonioso y que funciona bien. El caso de Happy Hues, eh, me, me gusta ponerlo como ejemplo porque nos ofrece, nos ofrece una serie de esquemas ya predefinidos, pero nos lo muestra ya en un contexto, entonces eh, nos puede ayudar a saber en líneas generales cómo se va a ver un diseño eh, utilizando esta gama de colores no, no es solo ver eh, los diferentes colores que ha elegido sino cómo los aplica a botones a, a cuerpo de texto no a, a cabeceras a ilustraciones incluso entonces bueno yo es, una, es una herramienta que me gusta me gusta mucho vale pues ya sabemos un poquito de, de los fundamentos del color, ya sabemos qué son los esquemas de color y, y, y conocemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a encontrar esos esquemas. Pero ahora os quiero hablar del sistema de color HSB. ¿vale? Bueno, el, el RGB, que es el que, el, el que estamos hablando ahora mismo, que es Red Green Blue, es, un, es el sistema con el que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar y sin embargo es un sistema un poco complicado de entender ¿por qué? pues mira, vamos a poner este ejemplo, este color naranja en RGB estaríamos eh, este sería su código ¿no? en RGB, que sería BB9534 bueno, pues esto tú lo lees y, y dices, bueno, pues es que yo leyendo simplemente este código sea decimal, no tengo ni idea de qué color estoy eligiendo es aquí donde entra el sistema de HSB. HSB eh, indica Hue, Saturation y Brightness. Entonces, este mismo color, hablaríamos de Hue 35, Saturation 76 y brightness 86. Vale. Esto ya, eh, ya nos puede dar una pista y ya vamos entendiendo un poquito más eh, que, cómo es este color, ¿no? Por dentro, digamos. Estamos hablando de saturación y de brillo, que esto sí que lo, lo conoceréis, y luego está la parte de Hue, que ahora os, lo, os, la, voy a, os la voy a explicar. Bien, el Hue nos indica eh, dentro de una circunferencia, digamos, de 360 grados, nos indica de qué color estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0 grados nos indicaría el rojo, 30 grados tiraría ya más al naranja, 60 grados al amarillo, y así sucesivamente pasando por el azul, que sería 240 grados, hasta que llegásemos otra vez a 360. Entonces el hue nos indica el color que tenemos. Saturation, saturación, nos indica la, precisamente eso, la saturación que tiene ese color. Si tenemos un 100%, el color sería muy saturado, y si tenemos un 0%, pues estaríamos hablando ya de un gris. Y luego el brillo, pues es justo lo contrario, estamos hablando, de, de, bueno, pues estamos hablando del, del brillo de ese color. ¿no? Si tenemos un 0%, o sea, es un negro, es totalmente oscuro, y si tenemos un 100%, pues tiene el, el máximo brillo. Con esta combinación eh, vamos a entender mucho mejor de qué color se trata cada vez. Bien, el, el color naranja que hablamos eh, antes, ya hablamos de que tiene un hue 35, anda por aquí, más o menos en la rueda, una saturación de 76 y un brillo de 86. Es mucho más fácil de entender que lo que hablábamos anteriormente en el código hexadecimal del de, de rgb vale pues aplicándolo a lo que hemos visto anteriormente eh, vamos a crear un esquema de color vamos a poner como ejemplo un esquema que hemos encontrado una de las herramientas de lo que, de la que hemos hablado antes y bueno pues hemos encontrado estos colores ¿vale? Pues dentro de estos colores elegimos este color como primario este, que es parecido, pero un poquito más claro y, y, y tirando más, digamos, a, a, a verde, ¿no?, azulado, como secundario. Y este es ya nuestro color terciario. Pero, también os comentaba al principio, nosotros vamos a utilizar estas herramientas de, de generación de esquemas de color como base, pero siempre podemos adaptarlo al diseño que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, yo a lo mejor no quiero que el color este sea, como color primario, no quiero que sea tan apagado, quiero que sea algo un poquito más vivo. Bueno, pues en este caso bajo un poco el hue, ¿no? digamos, para que se acerque más al azul, que es un azul, que sea un azul más potente. Subo la saturación de 67 a 80 para que el color sea más vivo. Y subo el brillo también para que el color sea un poquito más claro. Entonces nos queda este azul que a mí me gusta más para el diseño que vaya a hacer. ¿no? En el mismo, seguimos haciendo la misma, eh, el, el, digamos, los mismos pasos para, para el color secundario. Eh, he ajustado un poquito el color ¿no? y he añadido saturación y he subido el brillo para hacer este color que, que es más atractivo. Es un, un color ya más, más que se ajusta más a, al diseño que yo quiero tener. Y luego, por último, el naranja, pues es el que más he modificado eh, para llegar a que bueno, para que la combinación de los tres colores sea mejor y, y he hecho que tire un poquito más al, al amarillo este con el giro. La saturación también se ha ajustado un poquito y el brillo también. Al final tenemos este, este, esta gama de colores, esta sería la anterior y esta sería la nueva, que los tres vemos que funcionan muy bien y que pueden darnos un diseño pues, bastante, bastante bonito y bastante atractivo. Vale Vamos a hablar del color class. Eh, ¿Qué es el color class? Pues es un efecto que se produce al unir dos colores que no son verdaderamente compatibles. Eh, se produce un efecto extraño, como de vibración entre, entre estos colores. Seguro que lo habéis visto en, en algunas ocasiones, que son colores que juntos vemos que no funcionan, es como que no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Es un poco extraño. En este caso vemos este color class que sería con el, con el rosa y el verde. Este sería el amarillo y el cian. Y el, y el y en este caso pues estos dos colores, que son una púrpura poco oscuro ¿no? y, y, y otro que tira más al azul tampoco son compatibles bien pues esto vemos que a, a, a nuestro amigo Clint no le gusta nada y vamos a ver por qué ocurre esto no eh, esto ocurre por la luminosidad de cada color entonces para saber qué luminosidad hay en cada en cada uno de estos colores lo que vamos a hacer es pasarlo todo a escala de grises esto es un truco que se usa, se usa mucho no solo ya para diseño sino también para ilustración y eh, nos permite ver enseguida porque tenemos esa sensación de que algo no está funcionando. ¿no? El, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? por ejemplo, se puede hacer cambiando el blend mode eh, de cada color, ¿no? el, en, la, en los efectos de capa digamos, se puede cambiar a luminosity. Pero bueno, hay varias formas de hacerlo, también existe el, el modo saturación y, y incluso en Photoshop, por ejemplo, o en otros programas de edición de edición gráfica se puede meter una capa por encima negra y luego darle también ese, a esa capa una, un, un efecto de capa para que nos permita verlo todo en, sin saturación. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero básicamente lo que hacemos es pasarlo a escala de grises Entonces, con este caso, vemos cómo el, el verde y el rosa, aunque son colores muy diferentes, en principio luego vemos que su luminosidad es prácticamente la misma. En el caso del azul y el amarillo es curioso porque vemos que no hay diferencia de luminosidad, tenemos la misma luminosidad y en este caso vemos que pasa lo mismo ¿no? a pesar de ser dos colores distintos vemos que, que efectivamente la luminosidad es la misma bien pues solucionar esto es fácil eh, tenemos dos opciones o ajustamos el brillo o ajustamos la saturación estas dos eh, partes que hemos visto del, del, del sistema de color HSB podemos ajustar cualquiera, cualquiera de las dos y, y vamos haciendo pruebas hasta que obtenemos los colores que nos, nos convenzan más. En este caso, pues mira, a este le hemos dado más brillo, a este le hemos aumentado un poquito, le hemos eh, quitado brillo, le hemos puesto un poquito más oscuro y esto es igual. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí vemos las combinaciones de colores que en este caso vemos que el resultado es mucho, mucho más agradable. Y, y ya no nos produce esa sensación de rechazo. ¿no? Bien, eh, hablemos un poquito de las variaciones de color con algunos ejemplos. Eh, la mejor técnica para hacer que los diseños sean visualmente atractivos eh, y armónicos, digamos, es usar un color base, que es nuestro color primario, y modificarlo en muchas variaciones diferentes para luego apoyarlo con alguno o algunos colores secundarios. ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos que, como vemos, el primer ejemplo, vemos que es, todos son tonalidades de, de, de tonos púrpuras y, y vemos que pues, cambiando diferentes brillos, diferentes intensidades obtenemos un diseño que, que, que puede ser muy, muy chulo. Podemos combinarlo con blanco, pero también con, los, con otros colores secundarios como el naranja, el amarillo. Aquí vemos otro ejemplo que utiliza ya colores más eh, verdes, azulados, que nos evocan un poco a, al, al mundo de la salud, ¿no? de algo relacionado con la salud. Y aquí tenemos otro ejemplo de también colores que, que tiran más hacia un azulado tirando a púrpura. Tenemos el color primario, que sería este, y luego diferentes variaciones, más oscuros, por ejemplo, más claros. Se suelen utilizar también estas combinaciones pues, para que se puedan leer mejor ciertos textos, se puedan ver bien los, los iconos de los botones o de, de, dependiendo qué utilidad vamos a, a tener o qué, qué uso, pues tendremos que combinarlo de una forma o de otra. También se suele utilizar, por ejemplo, el diferente color primario, digamos, para la versión eh, el light time, no el, el color, el tema claro de una aplicación o el tema oscuro. El tema oscuro, pues hay veces que lo que se hace es cambiar un poquito esa tonalidad del color primario para que se lea bien y no no nos provoca, no sea complicado ¿no? de leer luego la, la, la información vale pues eh, sobre las variaciones estos colores más claros y más oscuros que vamos a elegir cómo los hacemos pues mira eh, esto es importante porque vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora para hacer estas variaciones y que no nos resulte una variación de color más oscuro pero que nos quede sosa por ejemplo, lo que solemos hacer, eh, los primeros, los, eh, cuando empezamos a diseñar los primeros diseños solemos eh, tener un error que es coger el, el color que sea y llevarlo un poquito hacia el negro y ya está. Entonces vemos que este color, si, lo lleva, si le añadimos negro, pues nos quedaría este color como color oscuro. Pero en el mundo real esto no, no sucede así. Tenemos una serie de, de factores alrededor ¿no? que, que influyen mucho, que es la luz, el, el rebote de la luz, etc. Que, que no es que directamente una sombra sea el mismo color pero con negro en este caso vemos como en esta fotografía vemos que la sombra no, no llega a ser como vemos aquí sino que es un color más vivo ¿no? que tira más un poquito hacia el rojo ¿Por qué? porque esta superficie por ejemplo es roja entonces el el color base digamos sería este pero el, el, la sombra eh, sería esta ¿cómo hacemos esta sombra? Pues, Partiendo de este color, que tiene el hue 12, saturación 49 y brillo 96. Bajamos un poquito el hue, hacia el, tirando hacia el rojo. Eh, subimos la saturación y bajamos el brillo. Entonces logramos esta, esta sombra. ¿Valección oscura? Pues aquí tenemos un, un resumen. Sería añadirle saturación, restarle brillo. Y eh, el Hue, pues, eh, luego hablaremos de él, ¿vale? La variación clara, pues, es justo lo contrario. Bajamos saturación, aumentamos el brillo, esta sería la variación clara, de este color, ¿no? Este color que hablábamos base. Y luego modificamos el Hue, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, eh, la variación oscura. Si queremos hacer la variación oscura de este color base, lo que os comentaba antes, subimos la saturación, bajamos el brillo y vamos a mover el hue hacia el rojo. ¿Veis? Estamos aquí, lo movemos hacia aquí. La variación clara hacemos menos saturación, más brillo, pero aumentamos el hue, o sea, giramos, digamos, el hue hacia el amarillo. ¿Por qué hacemos esto? Porque las versiones claras y oscuras vienen del mundo real. Y las versiones claras son luces. La luz es amarillo. Las versiones oscuras son eh, sombras y entonces tienden hacia el azul, que es digamos el color más, más frío de la, de la gama, ¿no? de la gama cromática. Eh, todo esto tiene que ver con la luminosidad. Si volvemos otra vez a la rueda del hue, donde tenemos las diferentes tonalidades, ¿no? los diferentes colores, vemos que el amarillo, que se encuentra aquí, tiene una luminosidad de 92. Sin embargo, el azul, que es el que se encuentra justo al otro lado, tiene una luminosidad solo de 22, es decir, los colores con más iluminación van hacia el amarillo y los colores que tienen menos iluminación van hacia el azul. Entonces, partiendo de este color, lo que estábamos haciendo era mover la rueda hacia el color más azulado, ¿no? más frío, para la versión de la sombra, la versión oscura, y para la versión clara estamos moviendo la rueda hacia el amarillo. Por eso nos queda esta combinación. Esta técnica se puede aplicar a todo tipo de, de componentes en nuestro diseño. Por ejemplo, si hablamos de un botón, la versión oscura nos quedaría así y la versión clara nos quedaría de esta manera. Aquí es algo muy sutil, pero estamos llevando este color un poquito hacia el amarillo. Este también es algo sutil, pero estamos moviendo el color un poquito también hacia el azul. En este caso, pues hablaríamos, por ejemplo, de unos, unos botones ¿no? con unos iconos y utilizamos la versión eh, del color base para el contenido y la versión clara para el fondo. Entonces la versión clara la llevamos hacia el amarillo, nos quedaría así. Esta versión clara también tiene un poquito eh, de giro hacia el amarillo y nos queda un azulado que si bien es algo muy sutil realmente estamos moviéndolo también hacia la zona más, más cálida de la rueda. Y aquí pasaría igual pero justo al contrario, estamos hablando de un color claro y el color oscuro pues tendría un poquito hacia, hacia el azul. Esto lo vemos continuamente en, en muchos diseños donde os podéis fijar si queréis y pasar un poquito por Pinterest por ejemplo o por dribble y ahí encontráis muchos ejemplos de diseños y veréis que utilizan esta, esta técnica para, para hacer los diferentes estados de un botón por ejemplo o para las ilustraciones, la iconografía. Aquí tengo algunos ejemplos con estas... Estos esquemas de color, pues hay diferentes tipos. Aquí tenemos uno que utiliza sobre todo el azul, pero que luego tiene una serie de colores secundarios, como el verde o el, o el púrpura. Y, y bueno, hay luego diseños que utilizan menos colores, a lo mejor tienen solo tres colores, pero utilizándolos con diferentes tonalidades consiguen diseños muy atractivos. Bueno, otro ejemplo aquí con, con el color primario, digamos, para los botones, que sería el naranja, pero un color secundario que sería para todos los fondos, ilustraciones y tal, que es un, un color girando un poquito a gris pero, pero azulado y el ejemplo de, de un diseño utilizando los colores marrones que ya decíamos que es un poco complejo porque hay que saber utilizarlo hay que tener cuidado como cuando diseñas pero, pero pueden quedar cosas muy elegantes y bueno esto es todo espero que, que os haya gustado el vídeo y, y bueno y sobre todo que lo apliquéis a, a vuestros diseños a vuestro a vuestro día a día y que os haya resultado muy útil. Y nada, espero veros por aquí, por el canal, en más ocasiones. Muchas gracias.